Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas casi noches. Eh, bienvenidos al canal una vez más. Y bueno, esto es el mundo al revés. Al final, uno hace por allá a los demás y es el malo. Soy muy malo. Menos mal que... Bueno, la verdad es que una, en realidad lo que es una pena es que las madres de algunos no hayan tomado la decisión contraria a la que quiere Emma, ser mamá, y bueno, pues nos hubieran ahorrado mucha mala gente y mucha mierda de personas, sobre todo esos envidiosos, esos, ya sabéis, los, los envidiosos Carmen, y sí, todos estos que, bueno, eso es tremendo. Pero bueno, da igual, vamos a pro procurar preocuparnos de las partes positivas, eh, en definitiva, también, por cierto, este es mi canal y digo lo que pasa de los huevos, básicamente. Para el que le guste mis formas, para el que no le guste mis formas, para el que... Para todos, porque lo digo para todos y lo digo en una, en una lengua clara, llana y accesible a todo el mundo. Yo me adapto, ¿vale? Si alguien quiere que le abre técnicamente perfecto, puedo hacerlo, pero el, el problema es que mucha gente no me entendería. Entonces, ya eh, Yo soy más directo. Yo tengo que ser como soy. Y a quien no le guste, que se vaya a otro canal. Que hay canales en los que te hablan muy bien, pero te mienten que flipas. En fin... Decía Gibbon, es más agradable levantar castillos en el aire que sobre la tierra. Entonces, si quieres levantar castillos en el aire, cierra la gráfica, cierra este canal y vete a otro, que seguramente vas a poder eh, estar flotando, pero sin los pies en el suelo. Es más fácil vivir de ilusiones que de realidades. Eso está vamos, eso está chupado, eso lo hace cualquiera. En fin, decía Michael Jackson, si sí, puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y esto es cierto, lo único que hace falta es tener espíritu, tener ganas, tener coraje y hay gente que dice, no, es que hace falta tener mucho dinero mentira mentira, eso no es verdad lo que hace falta es tener paciencia, hacer las cosas bien ¿vale? porque yo empecé en Bitcoin eh, con 300 dólares, bueno, con 300 euros en realidad eh, ojo que nadie os vaya a engañar, ¿vale? que claro que se puede hacer lo que pasa es que es más cómodo que me lo traigan, que me lo hagan que me digan cómo hacerlo en fin Vamos a ver cómo está el mercado. Hay cosas súper interesantes. Tenemos un posible movimiento en eh, 48 horas, vale, que creo que podemos aprovechar, tanto la gente que haga futuros como los que no. Como los que no. Los que no están dos quietecitos para empezar eh, y vemos, vamos a ver en qué punto intentar coger, enchufar un poquito al alza. Vamos a verlo. Eh, también depende de cómo sea el movimiento. Vamos a ver las probabilidades y las posibilidades. Y haremos algo cuando ese movimiento se esté produciendo. ¿Vale? No cuando nos haya producido. No nos vamos a inventar que se produzca ese movimiento, porque como nos lo inventemos, posiblemente la vamos a fastidiar. Y no estamos para fastidiarla, porque ya, oye, hay gente que yo sé que mmm, ha perdido ahí un poquito de chicha, y bueno, pues es mejor... Eh, es mejor que no, ¿vale? En fin, eso me pasa a mí. Como decía Walsh, yo hago todos los días nuevos enemigos. Y eso se llama... Business, negocios, <ríe> es una realidad Pero bueno, a todos ellos les digo, yo también os quiero Porque aquí en el mundo tiene que haber de todo En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin y comenzamos Campanita. por tomar por culo. Qué manía tiene esta niña de decirnos cosas que no nos gustan, pero es así. Nos vamos al carajo. Bien, en fin, eh, ¿qué no que narices nos tienes aquí? Pues tenemos el index, el dólar index por un lado, y tenemos en la parte inferior el sp 500 ¿No hay una correlación? O sí. Claro que la hay, mira, fijaros desde esta, la zona de mínimos, esta línea de tendencia que ha ido llevando el dólar index, y fijaros cómo ha ido ¿vale? subiendo el SP500, ¿vale? Tenemos una correlación de mínimos muy clara. Evidentemente, los movimientos eh, grandes aquí los vemos reflejados de forma muy curiosa. bueno, muy curiosas y, y por otro lado, eh, bastante, bastante claras, aunque parezca que no, bastante claras. Eh, vamos a ver, por ejemplo, ¿veis esta, esta gran subida que hubo aquí? ¿vale? del precio del dólar lo vemos en esta gran caída, vale, de la crisis de 2008, por ejemplo, vale, cuando eh, se recupera, veis, en la recuperación tenemos una gran caída en el índice, vale, nuevamente a partir de aquí, bueno, pues ya empezamos con Movimientos arriba o abajo que son parecen pequeñitos, pero son muy grandes. Tener en cuenta que estamos en semanal, que estamos viendo en la gráfica desde el 2004 al 2022. Entonces, son movimientos muy, muy grandes. Pero hay amigo eh, que en momentos cruciales, en momentos de un, una caída importante y larga en el tiempo, lo que produce es un bull run largo en el tiempo. Eh, aquí, igual, tenemos una caída y tenemos una subida súper limpia. Cuando el momento está un poquito veis, más raro, veis que tenemos oscilaciones en el mercado más importantes. Bien, pero sin embargo aquí tuvimos un bullrun tremendo, ¿vale? una subida del valor del dólar muy grande entre lo que fue eh, mayo del 14 y eh, marzo del 15, o sea, a lo largo prácticamente de un año. ...y sin embargo aquí, pues bueno, tuvimos subidas... ...sí con aquí un pequeño, una pequeña caídiña de un 12%... ...y bueno, se mantuvo, se mantuvo bastante limpio... ...aquí bueno, pues en horizontal, una zona, una zona horizontal... Eh, ...en el largo plazo, ¿vale? Pues bueno, tuvo sus caídas igual, exactamente igual... ...y a partir de ahí, otra vez, pues, seguimos subiendo... ...o sea, tenemos muy en cuenta lo que es la línea de tendencia de mínimos... Eh, ...que esta línea de tendencia, eh, igual que la pierde... ...vuelve a caer y se vuelve a apoyar en ella... Y al final, bueno, pues estamos eh, en horizontal, si no vamos ahora, ahora al mercado horizontal. Estamos en una zona que fue una resistencia ya en el año 89, fue una resistencia también en el 98, fue una resistencia en el 99, <ríe> en el 17, en el 20. Bien, ¿qué pasó aquí? ¿Veis esta subida que hubo aquí marzo del 18? Este, esta, esta, esta subida que hubo aquí. Fue una subida por tipos de interés. Fue los última días que subieron los tipos de interés y luego se, se empezaron otra vez a, a bajar. Y bueno, pues todo se cayó. ¿Qué pasa? Pues que se sabe que los tipos de interés van, bueno, ya han subido en Estados Unidos, evidentemente, y ya llevaban tiempo eh, con ello para subirlos. Y eso ha provocado, pues bueno, una subida en el dólar index importante y una caída también en, en el mercado. El mercado está que se va al carajo. Eh, Veis en semanal como semana tras semana seguimos perdiendo, seguimos perdiendo los mínimos anteriores que hubo aquí semanales. Los hemos perdido definitivamente, al menos, al menos de una forma yo creo bastante clara y estepitosa, porque esta vela de la semana pasada ya cerró eh, por debajo de ellos. Y esta vela semanal que estamos ahora no hace más que confirmarlos, ni más ni menos, algo que ya sabíamos. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué va a pasar cuando ahora eh, se suban los tipos de interés otra vez? dentro de cuatro días, se van a subir mmm, por lo menos eh, 50 puntos mínimos o básicos, o 0.75, no se sabe, va a producir que el dólar suba más y que vaya a llegar prácticamente en una paridad con el euro. Eh, ¿Esto es un algo que le conviene a la bolsa? No, no le conviene para nada. Por un lado, tener en cuenta que lo primero que hace, esta, es, lo primero que daña, ¿Vale? Es el poder adquisitivo de las empresas, baja, el crédito les sale más caro, todas esas deudas que tienen les sale más caro pagarlas, pero además, si el dólar es una moneda tan fuerte, tan cara, todo lo que tienen que importar les sale más caro, les sale más caro, bueno, sobre todo sus exportaciones. Si van a comprar algo en euros, les sale más barato, evidentemente, porque el dólar-euro está más barato. Si lo van a comprar en yuanes, si se han hundido los yuanes, bueno, vale. Si lo van a comprar en yenes, tres cuartos de lo mismo. Pero, claro, todo lo que ellos vayan a sacar, a vendernos a los demás, todo lo que exportan, a nosotros nos sale muy caro. ¿Y nosotros qué hacemos si nos sale tan caro? ¿Se lo compramos o no se lo compramos? Bueno, posiblemente se lo vayamos a comprar, pero en menos cantidad. Si, por ejemplo, ese gas que nos van a traer, ese, ese, bueno, ese pedazo de esfuerzo tan fantástico y tan maravilloso que van a hacer para ayudar a Europa por lo malo que son los rusos, eh, pues ese gas que nos van a traer nos va a salir bastante más caro, porque nosotros lo que tenemos son euros, pero lo tenemos que pagar en dólares y ahora nos dan muchos menos dólares por esos euros. Por ejemplo, la gente que vive en Latinoamérica, que intenta eh, resguardarse en esos dólares, ¡ostras! Bueno, pues los dólares que hayan comprado hace tiempo, ahora están más caros. Les dan más de su moneda, o sea que eso está bien. Entonces, dependiendo del en el lado en el que estés, te puede venir bien o te puede venir mal. Pero a la economía estadounidense, a todas esas empresas que nos quieren vender sus productos a nosotros, al resto del mundo, no le viene nada bien, porque son mucho más caros. Ahora bien, teniendo en cuenta de que está llegando resistencia, resistencia, resistencia, a una zona de resistencia, puede ser que, vamos a cerrar ya el SP500 aquí, vamos a ah, vale, puede ser que, caigamos nuevamente, con un mínimo, este mínimo y este mínimo son mínimos, ascendentes. vale. Lo más probable es que cuando caiga haga un mínimo ascendente. Y que nos dé una oportunidad. Esta caída esta caída sería un, es una oportunidad para todos los valores que se enfrentan al dólar. Eh, dígase el euro, dígase Bitcoin, dígase Ethereum, dígase cualquier valor que se enfrente al dólar. Si el dólar está tan fuerte y además fijaros, fijaros que está en una sobrecompra brutal, es probable que tenga un retroceso. Pero, pero antes de ese retroceso, vale puede ser que nos rompa aquí un poquito y suba algo que estrese un poquito a los mercados. Y los valores que están enfrentados a él caigan. ¿Cuándo puede subir? ¿Cuándo puede pasar esto? Pues es que esto es una cuestión de pim, pam, toma la casita. Es decir, fijaros aquí... Esto que vemos aquí es la crisis COVID, ¿vale? Y fijaros cómo bajo, cómo subió, cómo bajo tan rápido. En dos semanas la que se lió aquí. Se lió parda. La liaron bien pollito. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, vamos a ver qué pasa ahora aquí. Yo creo que va a reventar hacia arriba. Porque es lo normal. Lo que no sabemos es cuánto y qué retroceso va a tener después. Es bastante complicado de saberlo. Porque no depende única y exclusivamente, ni mucho menos, de lo que tú pintes en una gráfica. Depende más y si tenemos que estar más atentos a lo que vaya a pasar. Pero bien, sí que hay un movimiento que se suele producir. Y vamos a irnos directamente a verlo en Bitcoin. Vamos a ver Bitcoin por aquí, Bitcoin por allí. En semanal, no, vamos a ponernos en diario. Está un poquito feo. Mi Rose Line Nath, Stral, cada día está más cerca. Eso está bien. Eh, la vela de hoy está siendo un poquito fea, ¿no? Están echando. Eso está bien también. Eh, pero, pero, ¿qué pasa? Hoy es día 2. Mañana 3, que empieza esa reunión de la fe, empiezan las especulaciones y el 4. ...como ha pasado... ...todas las veces que han hablado... ...y que ha habido una... ...una rueda de prensa... ...a las ocho y media... ...pues a la vela de las ocho... ...la vela de las siete... La de ...dependiendo de cómo esté el mercado en ese momento... ...si estamos en sobreventa, ...si estamos en sobrecompra, ...si estamos como estemos... ...vale, vamos a intentar medirlo... ...vamos a intentar estar... Eh, ...normalmente hace una vela... Ras, ...roja para abajo... ...vale... ...el que hace futuros... ...yo creo que no hace falta explicar mucho... Que es mejor estar fuera de cualquier operación, esperar e intentar aprovechar esa vela. No os volváis locos. No os volváis locos. Pero un cortito suele venir bastante bien. Pero claro, yo no hago futuros. ¿Qué narices hago? que no? Primero, os voy a decir una cosa. Se pueden hacer futuros sin poner apalancamiento. Es decir, a 1x. A 1.5x. 1. A 2x. ¿Vale? Es decir... Mmm, no tenemos que volvernos locos. Ahora bien, si yo no hago futuros, lo que tendré que hacer es esperar, tener paciencia en esa bajada, llegar a ver, a ver qué soporte es el que va a tocar, porque alguno va a tocar, y ahí enchufar un largo. ¿Qué rebote podemos tener? No lo sabe nadie. Vamos a ver la resistencia. ...que hayamos roto, porque iremos a testearla, por lo menos iremos a testearla, entonces ese movimiento lo podemos aprovechar. Evidentemente, claro, si estoy en futuros con un multiplicador, pues la cosa es distinta, ¿vale? Eso es así. Ahora bien, dentro del movimiento en el que está ahora mismo Bitcoin, ya hemos vuelto a testear la línea de tendencia de la parte superior de esta cuña... Es una cuña bajista que tiene connotaciones alcistas, que normalmente suelen romper al alza, pero de momento se nos está viniendo abajo. ¿Vale? ¿Qué ha hecho aquí? Ha testeado la línea de tendencia y además ha testeado el soporte del inicio de la cuña. Esta zona la ha testeado. ¿Vale? Ha venido aquí, ha hecho pum, justo ha llegado a ese punto y se ha ido para abajo, lo normal es que cuando llega a ese punto y no lo rompe, es que venga la parte inferior de la cuña al menos debería venir a la línea verde que tenemos aquí marcada, que, ¿qué es esa línea verde que tenemos aquí marcada? pues el mínimo del canal, más o menos que uno de esos mínimos anteriores, no es exacto ¿vale? porque nada es exacto en esta vida y mucho menos un canal de Bitcoin <risa> pero, pero sí que es cierto que puede romper al alza ¿vale? puede romper al alza y lo puede hacer en cualquier momento, ¿qué pasa? que vamos a las velas de diario para ver la cuña en diario. Bien. La vela que tenemos hoy no es una vela bonita, ¿no? a no ser que ahora se dé la vuelta, nos quedan cuatro, cinco horas, ¿vale? Cinco horas cortas, y que empiece a ponerse verde, y que, bueno, pues que al final termine el día verde. Si termina el día verde, es posible que mañana, ver, día 3, salga de alza, rompa, y una vez que rompa, y nos dé un susto a todos y digamos, ah, ya nos vamos a obtuve un... Luego haga ¡pum! con la subida de, de intereses, ¿vale? El día 4. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que mañana venga y caiga, ¿vale? Caiga la parte inferior otra vez, inclusive que rompa, ya que se caga, yo no sé lo que va a hacer, no tengo ni idea. Yo creo que va a ser una vela roja, sí. pero bueno, tenemos que esperar a ver cómo termina el día, ¿vale? Eh, esta vela, lo, lo único que nos indica es que mañana tenemos una vela roja. Eso, eso en un porcentaje muy alto de probabilidades, ¿vale? Eh, una vez que caiga mañana, a lo mejor el día 4, abre al alza. Esperando a ver qué noticias nos dan y si va a ser un 0,5 si va a ser un 0,75. Simplemente la confirmación de las cosas. Una vez una vez que los mercados hayan confirmado eso, es cuando se producen los movimientos. Es decir, previamente a la vela de las 8, acordaros de lo que os digo, la vela de las 8 suele ser una vela roja roja. Que luego se da la vuelta. Entonces, tener paciencia a ese momento. Vamos a aprovechar ese momento. Para mí, el mercado sigue estando, está. Bueno, está hace tiempo que está bajista. Eh, para mí estamos en pleno cripto invierno. Bueno, en pleno, ¿no? En principio, ¿vale? Vamos a seguir teniendo movimientos de rebote. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, yo no creo que vayamos ni siquiera. Bueno, podemos romper esta línea de tendencia. Inclusive podríamos hacer, ¿vale? ¿Por qué no? Llegar a, a, a la zona de 50 otra vez, perfectamente, podríamos hacer un pero eso es un rebote, eso no deja de ser un rebote, seguimos, estamos en un canal, sí, un rebote, pero que, es que a la primera de cambio va a perderlo, va a perderlo, que no os tomen el pelo con que Bitcoin es la pera limonera y no le va a afectar el mercado, sí le va a afectar, yo, perdonar que sea pesado con este mensaje, no quiero ser pesimista, yo soy súper optimista y soy un pedazo de toro, eh, por lo cual está bien, con 50 años alguna me la habrán puesto, ya que le vamos a hacer? Eh, pero, que me gusta ver la realidad, y, y prefiero que eh, aprovechar mi capital, por poquito que sea, oye, pues eh, los retrocesos, ¿vale? llevo meses diciendo, si de donde mejor vivimos es de los puros retrocesos, estamos, fijaros, fijaros en, en qué punto estamos, vamos a verlo vamos a verlo aquí, sin fijarnos en el, a mí me da el precio, aquí me da igual, vale pero, Fijaros la tontería que estamos haciendo aquí, siempre por debajo de 50, en diario, ¿vale? El RSI nos está tomando el pelo, está horizontal, haciendo un canal horizontal completamente, ¿vale? Del cual nunca pasa de 50 y siempre llega un pelín más abajo, ¿vale? ¿Y qué hace? Pues esto caer, caer, caer, hacer, hacer, todo, y ha, ha caído, de aquí a aquí ha caído, de aquí a aquí está horizontal, con lo cual todavía tampoco tenemos en, en, en, en diario una divergencia la única divergencia que tenemos sigue siendo puramente eh, bajista por el muy largo tiempo bien, eh, ahora bien cuatro horas, ¿en qué punto estamos? estamos igual ¿no? pasamos, apenas pasamos del 50% eh, los mínimos, bueno, pues están ahí y, y seguimos cayendo no hacemos más que caer pero no hay una divergencia muy clara en algún momento la ha habido pero ahora mismo, ¿vale? tenemos toda esta zona horizontal ¿vale? super horizontal y seguimos cayendo ¿Qué pasa en una hora? Y fijaros que estamos en RSI eh, 45. En una hora. Vamos a una hora. Estamos en RSI, fijaros, a mitad de camino. Con lo cual, podemos caer. Y si caemos desde aquí hasta aquí otra vez a una sobreventa, ¿vale? Pues eh, nos vamos a dar una castaña interesante. ¿Vale? Nos vamos a dar una castaña interesante. Pues vamos a hacer una caída, pues más o menos de, como desde aquí. ¿Vale? todo esto es una caída por lo menos a los 37.4 como poco es decir volver a probar otra vez aquí vino tocó y, dijo, ay, que me voy, y, y, y para arriba y en cualquier momento puede venir a tocarlo y puede romperlo vale sin ningún problema ¿por qué? porque tenemos margen de sobra porque tenemos RSI de sobra tanto en una hora como en cuatro horas ¿vale? que se mantiene ahí un poco mmm, ay, que sí que no como estoy indeciso ¿de ¿qué ha pasado esto? se ha atascado Venga, termina. Bueno, ya está aquí tonteando esta mierda. Vale. A veces se atasca, yo no sé. Tendré que reiniciarlo, esto es lo que tiene, no reiniciar nunca la computadora. Eh, entonces, bueno, os, lo que os quiero decir con esto es que eh, en cualquier momento entramos en, en una engañifa. Bueno, estamos en, dentro de ella ya. Eh, fijaros como aquí... ...teníamos todo el R6 subiendo... ...y todo esto cayendo muy potentemente... ...pero en el momento que hemos horizontalizado... ...gracias... ...en el momento que hemos horizontalizado un poquito... ...esa divergencia la hemos perdido... ...entonces es una pena... ...pero es así... ...y esto lo único que nos dice... ...que vez es que pasamos un poquito el 50... ...abajo 50, abajo 50... ...abajo 10, y 10, y 10, 10... Y, ...y lo que hacemos es seguir cayendo... ...máximos más pequeños... ...cada vez más bajitos... ...y que ojalá en cualquier momento cambie... ...sí, pero es que la realidad... ...no está siendo eso... ...la realidad está siendo otra... ¿Vale? Eh, mientras no tengamos una un, un, un poquito de fuerza, una demostración de fuerza, vale. pues bueno, vamos a verlo. Esto es el cierre mensual, ya vimos que hemos cerrado abrazando las velas anteriores. De momento, bueno, está intentando, ¿qué hacemos? Retestear la de 20. Y no hemos podido pasarla, estamos ahí al borde. Pero todavía estamos a principios de mes, con lo cual esto nos no da igual. Vale, no, da igual, no, nos, no nos lleva a ningún lado, la vela mensual que estamos haciendo, perdón, de diario, es bastante feota, ¿vale? Pues un, es, es, está invertida, es un martillo invertido. Sí que es cierto que está intentando pasar a la derecha de esta línea roja, de nuestra línea de medias, bueno, pero todavía no nos dice nada. Lo siento, pero es que es, es la realidad, es como estamos, ¿vale? Dentro de este triángulo todavía, todavía... Hay esperanza. Todavía estamos dentro de una zona interesante. Aquí tenemos el punto de pivote. Este que tenemos aquí en la zona de 37, 400 aproximadamente. Eh, que ya se apoyó varias veces. Todo, pa, pa, pa, y cada, vez, cada vez que se apoyó ha rebotado. Ahora la, está, la ha tocado. Está intentando salir a lanza. Pero ahí nos falta un poquito de chicha. Un poquito de... No de volumen, porque bueno... Pues, volumen ahí ya... Bueno, más o menos. Pero... Eh, no, no no conseguimos salir a alza. Es, y, es, y es que están los mercados. Están los mercados. Eh, vamos a verlo aquí. Joder. O sea, como para salir a alza. Ahora está, bueno, el S&P 500 Mira, si antes lo digo, antes se pone a rebotar. Pues bueno, está intentando rebotar aquí. Es una primera zona de paradiña. Zona de 4000, 4050. Y ahí está, intentando rebotar. Pero bueno, que no deja de ser pues eso, una anécdota porque aunque a aunque, aunque esto ahora rebote rebotase, vosotros pensáis que va a pasar este máximo relativo que tiene aquí o este, bueno, el máximo histórico máximo anterior, ni de coña a lo mejor hace una subida vale, a la línea de tendencia que produce y otra vez para abajo, y es lo que va a seguir haciendo y es lo que va a seguir haciendo esto no va a ser corto no va a ser corto, ayer di fechas en el vídeo de ayer, si no lo has visto te invito a que lo veas, que está por ahí y, y esto va a ser bastante largo. Bien, la dominancia del Bitcoin, eh, bueno, pues ha intentado otra vez volver a pasar esta línea de tendencia que tenemos ya de más tiempo, quitando la zona de las pequeñitas, eh, que bueno, esta ya la podemos quitar para que no nos anden aquí. Bueno, esta la vamos a dejar, ¿vale? Por si aquí nos genera un canal paralelo, ¿vale? Vamos a dejarla, que nunca se sabe. Eh, ojalá, ojalá perdiese, perdiese un poquito, porque es lo que nos... Bueno, nos daría un indicador de que en un momento pierde dominancia, eh, el total market sube, bueno, está intentando mantenerse en esa línea, pero claro, decir que esto ha sido una falsa ruptura y que aquí tenemos una vela de indecisión y que mañana puede subir, mañana podría subir, ¿vale? es una posibilidad, por supuesto que sí, para preparar una, la caída del día 4. Y ese, yo voy, estoy como un jodido observador esperando a ver qué narices hace mañana para en base a eso tomar una posición o tomar la contraria. Eh, hasta el oro, hasta el oro. Fijaros el castañazo que se está pegando el oro. O sea, eh, es incomprensible, es totalmente incomprensible. Este mercado está completamente loco. ¿Dónde hay dinero? Pues eh, en energía, básicamente. Es como que diciendo el mundo eh, es que el oro me la pela, es que me da igual no lo quiero como valor refugio a ver, relativamente, ¿vale? estamos hablando entre comillas, pues claro, es que estamos diciendo de que no lo quiero, bueno, a ver, es que desde aquí ha eh, bajado el oro en eh, nah, A, un ocho y pico y si medimos lo que ha bajado cualquier otro valor desde ahí, es una auténtica barbaridad o sea que eh, estoy, estoy hablando, ¿vale? Eh, exagerando un poquito, eh, lo normal es que bueno, ahora la media de 200 nos haga de soporte y estos máximos que tenemos aquí, nada más a partir de ahí pues ...paciencia y que, y que las operaciones sigan su curso... ...fijaros como eh, un toque en la media de 200... ...a lo mejor un, una pequeña pérdida nos lleva... ...a la zona de sobreventa... ...y el oro, cada vez que llega a estas zonas... ...veis el rebote fuerte que pega... ...veis el rebote fuerte que pega... ...veis el rebote que pega... ...entonces esto es importante, es muy importante... ...y mantenerlo ahí ya está... ...paciencia y, y, al, y al oro... ...paciencia y al oro... ¿Vale? ...el resto de acciones, bueno, hay algunas que han rebotado... Está bastante bien. Eh, Apple perdiendo, Amazon perdiendo, AMD tecnológica subiendo. Alibaba, bueno, es que Alibaba es raro. Biontech, arriba. Coinbase, un 612. Esto es una sorpresa, hombre, tengo el castañazo que lleva, pero es una sorpresa. Teniendo un día negativo, Bitcoin, como Coinbase está al alza, eso es bueno. Ahora tengo una noticia segura, buena. Facebook, bueno, pues está ahí manteniéndose. Después de todo el caído que tuvo, ahora está diciendo, oye, Meta, estamos aquí, seguimos nuestro camino, no me importa lo que me digáis, y yo sigo mi trabajo, ¿vale? Grayscale, pues lo normal, bajando, pues como debe ser. Eh, Por cuesta hoy Bitcoin, me refiero. <risa> Google, eh, bueno, haciendo intentando buscar, está buscando su suelo, ¿vale? Eh, yo creo que es una zona para hacer alguna comprita, y, su, y volver a sumar, eh, bueno, ya iremos viendo, porque ir cogiendo a medida que vaya cayendo, para ya sabéis, ese split que tenemos ahora en verano eh, Moderna 5%, bastante bien Netflix, dos y pico está intentando buscar su zona de suelo, ya vemos como nuestra línea de media se ha empezado a poner verde esto no quiere decir mucho, porque ya veis que aquí cuando se puso verde y tiró para arriba, luego volvió a caer y castañazo que se crió ¿no? pero bueno, por lo menos empieza a ser un síntoma, vamos a ver el tiempo que le lleva a generar un, un suelo decente ahí y si hay alguna noticia que le pueda impulsar pero yo creo que el trimestre que viene va a meterse ese otro castañazo eh, y esto va de trimestres es decir no, es que yo quiero ganar ya, ya, ya pero es que ahora lo que toca es esperar al siguiente trimestre cómo son los datos acordad de lo que estoy diciendo cómo son los datos del siguiente trimestre de todas estas empresas tan fantásticas que tenemos delante envidia un 3% qué envidia eh, que bueno <ríe> sigue con como todo el mercado, ¿vale? Es, es lo que tiene. Ahora mismo entra en un mercado bajista. Tesla 0,77 y ya veremos si sí, libra y fijaros que el oro un uno y pico en un día es mucha tela. ¡Zoom! 6,368. Digo, no, van a volver a encerrar y hacer un doble sol y para arriba. Ya veremos, a ver, porque tenemos una séptima ola por ahí que hablan malamente. Las altcoins siguen cayendo. Básica Tension Token, 4.56. ¿eh? Está bien. Por eso ahí me habéis preguntado. Ey, ¿Qué narices vamos a hacer? ¡Compro cadena! Me ha preguntado ¡Espérate! Espérate, porque todo esto va a caer más. Eh, por eso <ríe> en su día que, que había que quitarse de las altcoins. Yo tengo una. Tengo dos. Tengo dos altcoins ahora mismo. Nada más. Eh, tengo un poquito de oro. Eh, tengo algo de Google. Un, trocito, un trozo de Google. Ya está. El resto es todo algo de Bitcoin, BNB, Ethereum y liquidez. Ya está. No hace falta tener más. Hay gente que tiene más liquidez que yo. Muy bien, muy bien, muy bien hecho y muy bien visto. Me parece, me parece genial. Eh, lo de siempre comprar y siempre comprar y siempre comprar y comprar está muy bien pues, para el que quiera hacerlo así. Lo que pasa es que luego cuando vienen estas temporadas y te tiras un año bajando, pues dices, ostras. ¿Y cuándo cuando voy a, a recuperar mi dinero? Tú no te preocupes que ya subirás, Sí, sí, ya ves que tengo la mitad de lo que metí. Tú, tú, tú, tú, tú sigue, tú mete más. Eh, ya ves que ahora tengo un 60% menos. No eh, importa, tú mete más. Es que tengo un 70% menos y al final tomas malas decisiones. Entonces, bueno, tener paciencia porque esto va a ser largo, ya lo dije en el vídeo de ayer. Va a ser bastante largo eh, y va a ser pesado, ¿vale? Pero bueno. Eh, mejor muchas veces ni verlo. Si no haces trading, no lo veas. Es decir, si tú no haces trading, no es necesario que veas el mercado todos los días, ni mucho menos, ¿vale? Ni mucho menos, por no. Más que nada porque te va a desgastar. Bien, en el lado positivo tenemos por aquí melos. Mira, muy bien. Decía que yo voy a seguir comprando melos. Y mira, pues está intentando hacer una zona de suelo, a ver si lo logra. Eh, cuando buscamos eh, fortaleza, buscamos aparte de volumen, que lo tiene melos. Fijaros el volumen que tiene desde que hizo esta, esta vela de aquí, el volumen, aunque está intentando hacer una zona de suelo, el volumen es muy bueno, es mejor que, que, la, que la parte anterior. Eh, o sea que, bueno, vamos a, vamos a estar muy atentos, vamos a estar muy atentos. Yo estoy muy atento a qué, primero, a que demuestre un poquito de fortaleza con esta EMA20 rompiéndola, al alza, a ver en el RSI, en la zona de 50, qué tal se comporta, y bueno, a partir de ahí, pues empezar a tomar decisiones. Eh, velas también por aquí 360 las que hemos visto eh, voy a empezar a hacer de los de los uh, que yo considero valores que pueden ser eh, para introducir en mi cartera de las altcoins a lo largo de este tiempo que van bajando, poder acumular poquito a poquito algunas, como puedan ser pues de las que yo tengo de hold, porque yo una cosa de trade y otra cosa es hold vale, pues bueno, yo tengo y otras seguro, eh, vale eh, algún cardano Alguna cosita de esas, pero bueno, eh, prácticamente me lo quité todo, pero ya sé, los ciclos, pues yo lo hago así. Hay gente que no, que no lo suelta y dice, pues bueno, hasta dentro de 20 años no lo voy a soltar. Yo lo siento mucho, pero yo sí, porque eh, no voy a hacer... El... para mí es, es, esa, esa, esa, esa táctica está bien, pero no del todo, <risa> pero no del todo. Entonces, bueno, eh, bueno ya tenemos aquí pocos beneficios, los presets, dinero gratis, ahí están, dos y pico, bueno, pues, pues están muy bien eh, por cada token... Boson Protocol por aquí... Cartesi también por aquí... Bueno, pues tampoco... Poca leche... La verdad es que en beneficios hay poca cosa... Poco que tocar... Eh, está bien el tema de Melos... Har está muy bien... Alpaca... Buen, buena cosa también... Velas... Por supuesto que sí... Pero velas... Sabéis que estamos esperando a que llegue a que toque... En la línea de tendencia... Y a partir de ahí... Tomar decisiones... Hay que tener mucha paciencia en estos días... Yo sé que es duro... Eh, Avax... mira Joder... Qué bien... Está aguantando un poquito ahí... El punto interesante... Eh... Es duro, es jodido, es, es, es fastidioso. Pero bueno, para eso también estamos en una comunidad, para intentar ver qué hacen los demás. Eh, en el VIP, pues estamos viendo ya gente que, venga, voy a entrar aquí, voy a entrar allá, eh, voy a hacer esta operación. Joder, pues por lo menos, eh, entre todos, vemos, eh, son, somos ojos, ojos que ven más, eh, si están juntos, que si están por separado. Y bueno, pues entre todos, hacemos un poquito, cada uno poniendo su, su granito de arena. Y bueno, en definitiva, es lo que hacemos. Así que estáis todos invitados a visitarnos en el Discord y a quedaros si queréis y a no quedaros si no queréis. Esto es evidentemente... Eh, somos liberales y del mundo... Eh, queremos un mundo más, más libre. <ríe> sobre todo de algunos bichos. Y, y bueno, pues fijaros, mira. Como este cierre que tenía yo aquí marcado, pum, está apoyándose en esa zona e intentando rebotar. Pero claro, todavía nos quedan 37 minutos de esta vela de 4 horas. Sería bastante bueno. Yo creo que sería bastante bueno. Eh, por lo menos por por aquello de psicológicamente, vale, porque sé que hay gente que si rompe esta línea de tendencia y sube un poquito, eh, muy poquito, sin demasiado volverse loco, eh, se libraría de un peso grande para quedarse en liquidez o, o más liquidez y esperar un poquito más abajo, que nos va a dar oportunidades y si no, al tiempo ya lo iremos viendo y las iremos intentando aprovechar. De momento, ir preparando... Eh, si tenéis liquidez o si no, o si, o si va a ser un escape para eh, el miércoles, miércoles, miércoles, hoy es lunes, martes, el miércoles, y el miércoles habla la FED, el día 4, y a ver qué narices nos dicen, qué nos cuentan, y cómo reaccionan los mercados, que es lo más importante. Si eh, sube solo 0,50, los mercados lo han descontado, pues tendremos una caída y luego una subida, eh, y si no, y si es más... Porque hay mucha gente pensando que el tema de las elecciones de final de año nos pueden hacer bastante pupa eh, con los tipos de interés. Eh, en fin, vamos a ver que el dólar se debilite un poco, que de una vez por todas, pero hasta yo creo que hasta septiembre va a estar complicado. Eh, por aquello de que los suban los tipos de interés en la eurozona y mientras no suban en la eurozona, el dólar va a seguir subiendo y, y va a hacer pupa su propia economía. Yo creo que es algo con no, lo que no han contado y se les está escapando un poquito y se les puede ir de las manos. Pero bueno, eh, luego ya cada uno se carga los puestos de trabajo y las empresas como quiere, que es lo que dice aquel, y ya iremos intentando recoger nosotros las migajas para intentar reconstruir todo esto de alguna forma, al menos... Sacarle algún provecho para que ve, luego digan que en las crisis no se gana dinero. Pues claro que sí. Para que los que somos pobres necesitamos especular más. Y pues, bueno, pues si sí, con esos 20 euritos pagamos el gasoil, porque joder, como está de caro, estoy flipando. Ya no hay quien rellene un depósito del coche. Ya vamos a empezar como a la antigua, a las 5.000 pesetas, a las 5.000 pesetas, a las 5.000 pesetas. Como dice aquel, si sí, a mí no me ha subido. Yo cada vez que voy he hecho 30 euros y siempre me cobran 30 euros. Es más, ahora ha bajado, porque yo he hecho 30 euros y me devuelven 3 joder, la gente, qué bien va. En fin, poco más que decir. Eh, vamos a ver cómo reacciona Bitcoin y, y la operación. Ahora mismo no es eh, inmediata, es esperar un poquito a ver si podemos hacer un pequeño corto o cómo reacciona eh, a partir de pasado mañana. Mañana no sé lo que es cómo se va a mover, pero pasado mañana sí que tendremos la oportunidad de hacer en esa vela de las 7, de las 8, algo, algo interesante. O si cae antes...